Y bienvenidas a esta conferencia titulada El Supercomunicador Muchísimas gracias por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo a estar aquí Por haber reservado un trocito de vuestra agenda a disfrutar de estas charlas Para quien no me conozcáis, me voy a empezar presentando y así sabéis un poquito más de mí eh, Aunque hay gente que ha venido ya a alguna charla Que son habituales de estas charlas de los jueves a las 7 Es un gusto de verdad hacer algo y que la gente se convierta en... ¿Cómo en, no se sé, Que, que continúe. Considuante. Exacto. Entonces os agradezco mucho a la gente que repetís que estáis aquí. Para los nuevos, mi nombre es Fernando, Fernando Pena. Eh, yo trabajo como psicólogo en Valencia desde hace 17 años. Eh, vais a notar por, por mi acento que soy de origen gallego, pero ya llevo aquí unos, unos, cuantos, unos cuantos añitos. Dirijo el Centro de Psicología Calma al Mar, que es donde os habéis eh, inscrito, en la página web. Somos los responsables, los organizadores de hacer estas charlas de psicología una vez a la semana aquí en la Facultad de Psicología, en colaboración con el Máster de Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia, que es un máster online que os aconsejamos y que hace además que estas charlas se emitan en directo, porque ese, ese máster online tiene alumnos en diferentes partes del mundo, que aprovecho para saludaros, que nos están viendo ahí desde las cámaras. Un gusto teneros también al otro lado de la pantalla, a la gente que nos veis online, y bienvenidos a los que os estáis incorporando ahora a esta, a esta sesión. Deciros además que esta será la primera conferencia que tenga también diplomas para la gente que nos está viendo online, es decir, que si en lugar de estar viéndola aquí, la estás viendo desde casa, también vas a poder certificar con un diploma el que has visto esta conferencia formativa. Y eh, es muy importante, fundamental, que las personas que estáis aquí hoy, eh, que habéis asistido a nivel presencial, confirméis también que habéis venido a través de eh, esta página web, ¿vale? Esa página web registra vuestra confirmación de asistencia, y eso os proporciona inmediatamente el diploma de asistencia, ¿vale? Entonces, al final de la charla, tomaros un ratito para meteros en esa página web, que la voy a volver a poner otra vez al final, para que no se os olvide, y es, es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque las personas que se inscriben en estas charlas gratuitas y luego no vienen, eh, se les el sistema les impide apuntarse a las siguientes. Es decir, que se cancelan las inscripciones en todas las, las charlas gratuitas. ¿vale? Es un método para poder favorecer que todos tengáis plaza y que la gente que se apunta a las cosas pueda apuntarse, tener un poco más difícil que le quite las plazas a la gente que estáis interesadas e interesados en, en este tipo de formación. Eh, aparte de dirigir la consulta de psicología, eh, soy formador y conferenciante para empresa. Dirijo el Instituto Europeo de Formación de Formadores, que es un centro de formación que se dedica a enseñarle a personas a hablar en público, a impartir formación, a impartir talleres, eh, a dar conferencias y charlas. Dirijo también la agencia de publicidad AMA, AMA la Publicidad, que es una de las primeras empresas que fundé. Se dedica a. O nos dedicamos sobre todo a desarrollar marketing online, para, fundamentalmente para eh, autónomos. Y dirijo el centro para el alto rendimiento comercial, que es un centro de entrenamiento de vendedores y vendedoras. De hecho, hoy muchas de las cosas que os voy a decir aquí tienen que ver con las técnicas de venta, que espero que disfrutéis también. Y soy profesor de segundo de psicología en, en la universidad. Entonces, eh, lo que vamos a hacer aquí, pues parte también lo, lo escuchan mis alumnos en, en mis clases. Y sin más dilación, vamos a meternos ya en materia. ¿Qué vais a aprender aquí? Pues vamos a aprender un poquito de superpoderes. ¿vale? De hecho, hasta hace nada mis compañeras en la oficina pensaban que iba a traer el traje de Superman. Luego me dio un poquito de corte. Pero os voy a trasladar superpoderes. La buena noticia es que todos y todas vais a salir de aquí. Con esos superpoderes Concretamente, para hablar de comunicación interpersonal Vamos a arrancar por ahí Vamos a hablar de superpoderes de escucha activa Vamos a hablar de superpoderes de comunicación no verbal Para que os vayáis con esa, esa nueva capacidad vuestra Y luego vamos a hablar de superpoderes para persuadir Y superpoderes para ligar o para seducir Entonces, si alguien de aquí tiene interés en aprender Cómo ligar mejor o cómo seducir mejor Pues también vais a salir con esos superpoderes la idea de esto arrancó. Eh, si alguien de aquí está estudiando psicología o es psicólogo psicóloga, me va a entender bien. Arrancó de esas noches de los jueves en Santiago de Compostela cuando yo salía de marcha y trataba de ligarme a alguna chiquilla. Y me, me decían, ¿bueno, y qué estás estudiando? Y digo, pues psicología. Y si alguien está estudiando psicología o es psicólogo o psicóloga, sabrá que lo primero que te contestan es: ¡Ay! ¡Analízame, analízame! como si tuviéramos superpoderes para, en una sola mirada, poder entender algo de esa persona, ¿Os ha pasado por ahí? Sí. Vale, pues lo de analízame, analízame, cuando te das cuenta, llevas unos años trabajando y dices, oye, pues va a ser que sí que tengo superpoderes, porque estas cositas de las que os voy a hablar, pues algunas caen de cajón, pero no todo el mundo las tiene en la cabeza, ¿eh? Y hay cosas que cuando las aplicas te das cuenta que la gente de verdad empieza a pensar que tiene su telepatía o algún sentido así de estos súper maravillosos o alguna cosa rara. Y por eso vamos a hablar de cuáles son esos superpoderes que tenemos los psicólogos y las psicólogas para que pues, eh, los compartáis y los disfrutéis. Eh, porque la pregunta por la que podría arrancar es, eh, ¿todo el mundo de vuestro entorno siempre se comunica bien, decís, caramba, cuánta habilidad a la hora de comunicar hay. O habéis, quizás en alguna ocasión remota, os habéis cruzado con alguien a nivel comercial, a nivel, algún vendedor, algún amigo o amiga, que digáis, oh, es que tienes unas habilidades como las patatas de comunicación, eres torpe, pero no va más. O una situación a lo mejor un poco incómoda, que digáis, a esta persona le hace falta un poquito de entrenamiento en habilidades de comunicación. ¿Os ha pasado alguna vez en los últimos días? ¿Sí o no? Sí, sí. O sea, ¿a todos? A casi todos. ¿no? ¿Sí? ¿A quién le ha pasado algo? Que digas, yo me he encontrado con una persona con carencia en la comunicación. En tu caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno, por ejemplo, tengo una, una amiga que... Espera, ¿escucháis del fondo? Tengo... <risa> De, la, de nuevas tecnologías que, que me encanta. Tengo una amiga que siente que escribe en el WhatsApp se contesta ya misma. entonces eh, No permite que los demás escriban. Entonces, por ejemplo, esto eh, genera unas conversaciones larguísimas, pero nadie, nadie interactúa, realmente. Y habla ella sola, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí tenemos entonces una mejora. ¿Por aquí se ha pasado también? De alguien que digas qué torpe me han atendido. Tengo una persona que es torpe a nivel de comunicación. ¿Qué se explica? ¿Pero te ha pasado alguna vez? Me pasa... A ver, no digo que yo sea la mejor, pero es que hay mucha gente que le falta formación en la cabeza y no sabe va a explicar, sí. <risa> vale, pues ¿Piensan algún ejemplo concreto que hayas vivido? Tengo un amigo de todos los días, que es que me pone negra todos los días. ¿Por qué? Porque se explica fatal. Y digo, yo no soy psicóloga, pero he, he leído mucho, he estudiado otra carrera, pero también llevaba psicología. Uh -huh. Mucha gente me pregunta si soy es psicóloga. Vale, es se explica fatal, mucho. Pero ¿Por qué se explica fatal? Que no habla con lógica. O sea, no es es que, entran... que ahora mismo no me acuerdo de un caso. Ahí estoy y tal. Ahora no me acuerdo, pero muy absurdo. Vale. No pone a lo mejor entonces orden en, en, en el discurso, ¿no? Y. lo sí, que yo le digo, no tiene argumento. Ajá, muy bien. ¿Y por aquí os ha pasado alguien más? ¿Te encontrarás con alguien que digas qué torpe comunicador a ti? Sí, a mí lo que me pasó fue para yo entender que esa persona por dentro sabe lo que quiere transmitir, pero no lo puede poner en palabras. Eh, y después que le sacas le información con preguntas, ahí podéis armar la idea. Pero te cuesta muchísimo entenderlos. Muy bien, muy bien. Estamos hablando entonces de ordenar ideas. Y os habéis sentido siempre bien entendidos cuando explicabais vosotros, porque est le estamos echando la culpa a los demás. Pero, ¿notáis que os entienden bien? O sea que nosotros mismos también a veces nos sentimos poco comprendidos o poco comprendidas. ¿no? Bien, para mejorar entonces en esos aspectos, vamos a analizar algunos detallitos que a lo largo de los años he ido viendo que intervienen en ese primer superpoder de escucha activa. La escucha activa es con diferencia de los mejores superpoderes que podéis tener. ¿Por qué se diferencia escucha de escucha activa? Se le pone activa porque tienes que hacer algo, tienes que hacer algún comportamiento cuando estás con una persona, ¿vale? No vale simplemente estar presente, hace falta estar presente y además llevar a cabo determinados comportamientos. La gente piensa en general, de verdad os lo digo, que simplemente con estar delante ya estás escuchando y muchísimos de los problemas y errores de la comunicación tienen que ver precisamente con eso. No, no, no, no, no tú dime que yo te escucho, digo. No, no, me estás escuchando, pero hace falta algo más, me, que me escuches de manera activa, ¿vale? Es decir, que lleves a cabo comportamientos determinados. Justo hace un par de semanas, una pareja en consulta, me decía, es que mi marido no me escucha. Y a ver, ponedme un ejemplo. Pues mira, el otro día, cuando llegaba de la tienda de ropa, la chica que trabaja en el turno de mañana, me deja toda la ropa encima del mostrador. Y yo, cuando llego a casa, él estaba viendo la tele y le digo, ay cariño, ¿qué día llevo? ¿Qué día llevo? Y él, sin apartar la vista de la tele, me dice, a ver, ¿qué te ha pasado? Pues no veas qué me ha pasado, pues lo de siempre, que la chica del turno de mañana me deja toda la ropa encima del mostrador y cuando llego yo en el turno de tarde, tengo que hacer todo lo mío más recoger lo suyo. ¿Pero me quieres escuchar? Y me dicen, es que no me estaba escuchando. Y el marido me dice, que te digo por sexta vez que sí, que te estaba escuchando, que después te repetí todo lo que dijiste. Y eso a mí me hizo tener la certeza total de que, efectivamente, había escuchado todo. Pero le faltaba algo. Le faltaba la parte de activa. Por eso digo, lo de escuchar debe ser algo de todos los mortales. Pero lo de escucha activa debe ser algo de los que tenemos superpoderes. Porque no es muy, muy habitual. ¿Y cuáles son, si analizamos pormenorizadamente esos superpoderes de escucha activa? Esos microcomportamientos que si los llevas todos a cabo tienes la garantía de estar adquiriendo este superpoder es decir, si hacemos un checklist, ¿conocéis el término checklist? Bueno. ¿Vale? El checklist es un listado de comportamientos o de cosas para chequear como cuando llevas el coche a la ITV y tienes delante el mecánico que te dice muy bien, enciendo las luces las largas, las cortas intermitente derecho intermitente izquierdo ¿Intermitente izquierdo? Y tú ya te acojonas, ¿no? Dices, uy, aquí pasa algo. ¿Vale? Entonces, ese, eso que tiene la mano es un checklist, es un listado para chequear. Si todo lo que tiene el checklist va bien, apruebas la ITV y no tienes que volver a llevar el coche al taller hasta el, hasta el año que viene. ¿Vale? Entonces, esto que va que os voy a plantear a lo largo de toda la conferencia, son elementos de ese checklist. El primero de ellos parte de analizar los errores. Y os voy a hablar de varios errores que están dentro de la escucha activa, la mala escucha activa o dentro de ese checklist. Por ejemplo, el valorar la diferencia entre lo que la persona dice y lo que la persona quiere decir. Porque el buen escuchador, la persona con habilidad en comunicación, nota que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. Si alguien en tu casa cuando llegues te dice oye, ¿qué tal la conferencia esa? ¿Qué daba, ¿Qué daba el Fernando este, ¿qué tal? y tú dices bien, bien, ha estado bien ha estado bien ¿Vale? tú ahí estás poniendo un mensaje determinado, bien, bien, ha estado bien ha estado bien, ¿Vale? y la persona que te está escuchando luego dirá, wow, esta persona ha ido a una conferencia y le ha gustado ¿Vale? ¿pero notáis la diferencia? entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir ¿Qué tal el concierto? Uy, fantástico. ¿Vale? No es lo mismo decir, ¡buah, fantástico! Que decir, ¡ah, oh, fantástico! Entonces, el ir más allá de las palabras y quedarte con qué es lo que realmente quiere decir, es una habilidad que no todo el mundo tiene, el ir un poquito más allá. Y sobre todo también distanciarte de las emociones. De las emociones que se lanzan con el mensaje que te llega. Porque hay muy poca gente que se da cuenta realmente que cuando mandas un mensaje, muchas de las frases que mandas tienen lo que se llama una carga emocional. Una carga emocional es que tu mensaje lleva el, la información y luego metida dentro de la información o alrededor, emociones. ¿Vale? Por ejemplo, la expresión cállate y la expresión guarda silencio son sinónimos perfectos. Eso quiere decir que las dos cosas significan exactamente lo mismo. ¿Pero tienen la misma carga emocional? ¿Cuál es la diferencia? El cállate muestra una emoción más agresiva, entonces, ¿no? Que guarda silencio, ¿no? vale, entonces, yo cuando alguien me dice cállate, yo tengo que pensar, ¿esa persona está tratando de ser agresiva conmigo? ¿O está utilizando una frase que yo estoy interpretando como agresiva, pero no tiene por qué ser agresiva? es decir, las emociones que yo estoy percibiendo son realmente las emociones que me está lanzando esa persona, coincide porque la primera reacción emocional que voy a tener es ponerme a la defensiva si yo no traduzco esto, mi reacción emocional es ponerme a la defensiva e incluso contraatacar oye, cállate tú, a mí no me tienes nada que decir que me calle y, y por esas frases empiezan muchas discusiones por no saber separar lo que me estás diciendo de lo que realmente me quieres decir, a lo mejor lo que me quieres decir es, por favor, guarda silencio pero en ese momento no has encontrado las palabras perfectas, ¿por qué? Porque no tiene superpoderes. Entonces has utilizado la palabra cállate. Y hay centenares de ejemplos así. Cuando alguien te dice, mira, creo que no me has entendido, ¿vale? ahí tenemos otra opción de decirlo. Podemos decir, si estamos, si te estoy explicando una cosa, te puedo decir, mira, creo que no me estás entendiendo. Y cuando a alguien le dices, creo que no me estás entendiendo, le estás mandando una emoción. Que esa persona la va a percibir y a codificar como negativa si no va un poquito más allá, entonces sabiéndolo el mensaje que le tenemos que mandar es vaciarlo de esa emoción negativa o destructiva, si no queremos realmente que vaya con ella y podemos sustituirlo por eh, lo que decíais aquí, de creo que no me he explicado bien lo voy a plantear de otra manera diferente entonces, la persona con superpoderes identifica esa carga emocional que lleva Identifica también, incluso, eh, cuando no hay información, o la información que hay cuando no hay información. Por ejemplo, hace poquito, una, una paciente me... yo le preguntaba a la paciente, oye, ¿has escrito otra vez a tu ex? Porque es una paciente que está tratando de ver a su ex, de dejar de ver a su ex, de dejar de quedar con él, de dejar de... de meterse en una relación de pareja una vez más que no le lleva a ningún sitio, viene a consulta por una dependencia emocional con su ex y quiere desprenderse de ese vínculo emocional para empezar un camino o una vida por otro sitio diferente. Mi pregunta fue, ¿has escrito otra vez a tu ex? La respuesta de ella es sí. ¿Notáis alguna diferencia entre si me dice sí o si me dice sí sí que le he escrito, ayer le envié el mensaje ¿hay alguna diferencia? ¿cuál es la diferencia? sí, decirlo en voz alta ¿cómo es? se siente culpable vale, la primera opción sí, corto ¿vale? no te ofrezco más información a mí cuando me, cuando, cuando yo veo no te ofrezco más información para mí ese no te ofrezco más información también es información porque es detrás hay culpabilidad Detrás hay una emoción que estás tratando de conservar, de que no se vea, porque a lo mejor te avergüenza. A lo mejor te avergüenzas de haberle mandado un mensaje de nuevo. Y yo, si tengo superpoderes, tengo que ver, porque de eso que no me dice, también tengo que obtener información. Porque esa información a lo mejor es útil para que yo investigue un poco más por esa vía en concreto. Es como el doble checking. Oye, que estoy pensando si, si le gusto. Es que no me acaba de.. de no me acaba, acabo de encontrar muy, a, muy cómodo porque le mando whatsapps y me tarda tres días en contestar al WhatsApp. Me deja en leído. Digo, pues el no contestarte rápido, moderadamente rápido, sino que te contesta los tres días todo lo que tú le mandas, pues también es información. La falta de información también es información. Entonces. El supercomunicador tiene que detectar la información que hay también en no tener información y tiene que saber la, la información que hay detrás de eso. Hay una canción de Jimmy Buffett, Buffett, que dice, si el teléfono no suena, soy yo. ¿Qué significa eso? significa if the phone doesn't ring, is me? Si el teléfono no suena, soy yo. Decidme, decidme. Pues ¿eh? hablando con el silencio, que no le vaya, que no le vaya uh -huh. ¿Qué más significa? Es el mensaje que él quiere mandar, la no llamada. Correcto. Entonces, detrás de esa falta de información, también tenéis información. El segundo de los elementos, de los errores en la mala escucha activa, Pues, y muchas Ajá. lo que tienes que valorar es ¿es consistente eso? Yeah. Eh, si pasa una vez, si pasa dos veces el hecho de no recibir contestación tiene cierto sentido yo hay veces que estoy en una conferencia y no puedo contestar un whatsapp pero al cabo de tres días no me ha contestado al cabo de seis días tampoco el, el, es consistente a lo largo del tiempo entonces tienes que empezar a pensar a lo mejor no le intereso mucho a esta persona o ese vínculo que yo creo, quiero crear no tiene mucho sentido con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si tuviera interés, quizás llevaría a cabo un comportamiento diferente. ¿Vale? Quizás con, con un mensaje nada más no podamos sacar toda la información, pero sí que nos puede ir dando muestras, que si se suman a otros trocitos de información, nos van llevando a interpretar pues, qué comunicación está teniendo esta persona conmigo al no comunicar. El segundo de los errores, a mí es de los que más me gustan, es... Que la gente habitualmente no se da cuenta de la información que puede obtener del brillo de los ojos, de las otras personas. Del brillo de los ojos y de la mirada. Porque hay una cosa muy curiosa, que es que si esa persona tiene un poquito de emoción, los lacrimales segregan un poquito más de lágrima. No llega a llorar, pero sí que se nota un brillo diferente. Entonces, cuando estás hablando con una persona y a esa persona le brillan un poquito más los ojos, está dando información que tú puedes utilizar. El mirar a la gente a los ojos y tratar de ver que me están comunicando es otra de las grandes habilidades. Recuerdo hace tiempo que estaba dando una, un taller para eh, vendedores y vendedoras de Zara Home, que quizás lo conocéis, y una de las vendedoras me estaba hablando de que en una ocasión una clienta le tiró un cojín al cuerpo. Porque la clienta pensaba que ese cojín estaba rebajado y cuando se lo fueron a cobrar, le cobraron el precio normal porque no estaba rebajado. Y el comportamiento de la clienta fue, pues quédate con él, pum, agresivo. La vendedora de Zarajón cuando me lo estaba contando, me lo estaba contando sin ese brillo, en los ojos. Yo la diferencié de una situación muy diferente que tuve hace muy poquito tiempo para una cajera de súper, bueno, para cajeras de supermercado, formación en atención al cliente. Y esa cajera de supermercado me estaba diciendo que había tenido un conflicto con una clienta que cuando estaba pasándole el pulpo por la por la caja, esa clienta se cabreó, no sé por qué, pero se cabreó, cogió el pulpo y se lo tiró a la cajera a la cara. Cuando esta cajera me estaba contando esa anécdota en esa formación, le brillaban los ojos. No estaba llorando, pero yo la veía que le brillaban los ojos. El ser sensible a esa información, a diferencia de la otra que no me aportaba una información de emoción vinculada, puede, hacer, puede hacer, hacer saber que esa persona todavía tiene un conflicto a la hora de enfrentarse a clientes difíciles. Y que cuando venga un nuevo cliente a su tienda o al supermercado, esa persona lo va a gestionar mal, porque todavía no tiene superadas esas situaciones conflictivas. Entonces, el mirar a la gente a los ojos os puede servir de muchísimo. También os puede servir, porque cuando estáis dando una información y te está mirando a los ojos directamente, hay algo que yo he visto muchísimo, que es que cuando lo que estás diciendo no encaja en la mente de quien te está escuchando y le estás mirando a los ojos, se produce casi en el 100% de las veces este comportamiento. Es, chan, chan. ¿Vale? apartan la mirada dos segundos como mucho y te la vuelven a mirar. Eso yo lo veo, por ejemplo, cuando planteo tareas para casa en consulta. Les digo, pues mira, quiero que esta semana me hagas esto, necesito que le hagas una hora al día, por lo menos cinco veces a la semana. Y veo a la persona haciendo así, y cuando digo cinco veces a la, cinco veces a la semana, hace así. ¿Vale? Este movimiento de los ojos me sirve a mí para pensar que en la cabeza de con quien estoy hablando, seguramente esté la frase, lo que acabas de decir, Fernando, no encaja en mi mente. Yo no tengo la seguridad ni la garantía 100%, puede ser que sí, pero me lleva a preguntarle, ¿eh, ¿crees que lo podrás hacer? Si me dices sí, sí, sí, sí, perfecto. Pero la mayor parte de las veces que yo encuentro eso, lo que me encuentro es, uy, no sé, porque ahora con el tema del colegio, llevar a los niños al cole, uff, no creo que tenga 5 días a la semana para hacerlo. Cuando yo me encuentro con este problema, me sirve ya en consulta para buscar una solución, y que la semana que viene avancemos en la terapia. Y que no venga la semana que viene y diga, uy, he podido solo un día. Pero tendríamos que haberlo previsto para aprovechar el tiempo realmente de la terapia. Si tú trabajas de vendedor o vendedora, ¿alguien de aquí vende algo? Productos o servicios, por ahí tenemos ahí atrás, por aquí también. Vale. Cuando estáis planteando vuestro producto o vuestro servicio, hay veces que vuestro cliente tiene una pega o una objeción. Y mejor si os la dice, porque si no os la dice... Tú enseñas el catálogo, el cliente asiente y te marchas a casa y dices, no me ha comprado y no sé por qué no me ha comprado. ¿Cómo pillar las pegas o las objeciones? Generalmente cuando estás mirando al cliente a los ojos y el cliente te aparta un segundo la mirada y luego te vuelve a mirar, tienes que pensar, ¿qué le estaba contando yo? Si le estaba hablando del precio o del plazo de entrega o del color o del tamaño y ha sido justo en ese momento cuando me ha apartado la vista, tengo que analizar un poquito más porque puede haber una objeción. Porque seguramente lo que esté pasando por la cabeza es lo que tú pasas no eh, perdón, lo, lo que tú estás diciendo no encaja en mi mente. Lo siguiente de los errores es no tener en cuenta los gestos que hace la gente. El supercomunicador es consciente de los gestos que hace la gente. Cuando te está escuchando, por ejemplo, que asiente con la mirada, todo lo que hace la gente hacia ti está comunicándote cosas. Tenemos que ser conscientes de esas cosas. Hace un par de días, en una reunión, por ejemplo, con mis compañeros de la oficina, eh, nosotros terminamos a las 2 a mediodía. Y por tema de agenda, la reunión empezó a las 2 menos 5. Yo tengo un compañero en la oficina, que tiene una hija, y hacia las 2 y 5, 2 y 10, miró el reloj, su reloj. ¿vale? Yo tengo que obtener una información de ese gesto, ¿vale? De ese movimiento. Sobre todo, si al cabo de dos minutos o un minuto, vuelva a mirar el reloj, él no creo que esté diciendo, voy a hacer esto para que Fernando se dé cuenta que se está pasando el tiempo. No creo que tenga ahí una intención meditada y voluntaria. Más bien es un gesto un tanto inconsciente. Si al cabo de dos minutos ha vuelto a mirar el reloj, ¿qué pasa? ¿Que no te acuerdas de qué hora era dos minutos antes? ¿O es que estás mandando señales de las que no eres muy consciente de que Tienes otra cosa justo ahora y tienes que ir terminando la reunión. Yo si no soy consciente de eso, me, co me convertiré en un torpe comunicador y un torpe jefe también. Como sucede, por ejemplo, con mi vecina que hace unas semanas yo volvía de una jornada en Málaga bastante cansado de impartir formación y me encruzo con ella en la puerta del ascensor. Subimos juntos en el ascensor y cuando estaba ya dirigiéndome para mi casa... Me habla de su hijo mayor que resulta que tiene un montón de problemas en el cole y que, están, que no saben qué hacer con él y tal. Y yo, claro, después de ocho horas de formación, de un viaje en avión, de venir desde el aeropuerto de Manises a casa, yo estaba con unas ganas de, de llegar a casa y, y desconectar. Entonces, me acuerdo perfectamente que yo estuve un rato mirando las llaves. ¿Qué es mirar las llaves? ¿Qué es? Decídmelo. Exacto, es corta ya... Vale, pues, desde la primera vez que miré las llaves, a la, a la octava vez, yo creo que se alargaron como 15 minutos. Ahí, que me resultó muy difícil de cortar. El super comunicador o la super comunicadora detecta esas señales y no las pone como matemática. No es, uy, Fernando ha mirado las llaves, significa que se quiere ir. Pero se suman a otras señales que está aportando esa persona. Y si todas las señales van en la misma dirección, me lo tengo que tomar en serio. Entonces, ser consciente de los gestos. Uy. Bueno, tengo una mala noticia ahora para todos y para todas. Y para los de casa también. Es una mala noticia. Lo que os voy a decir ahora os va a fastidiar la vida de por vida. Y además enseño. La información que vais a recibir ahora os va a fastidiar la vida. Pero considero interesante que lo sepáis. Y es lo siguiente. Una inmensísima parte de las veces en donde estás en una conversación con otra persona o con otras personas. Casi la total, totalidad de las veces que tú entras en esa conversación lo haces utilizando como primeras palabras, las palabras yo las palabras a mí y eso es una grandísima torpeza en la comunicación te invito a que analices desde ahora en adelante esas conversaciones y te vas a dar cuenta que todo tu círculo, tanto de amigos, de amigas, en el trabajo familiares, cuando les estás contando una cosa de hoy estoy pensando en irme de vacaciones en navidades, porque tengo ahí unos días que me quedan y estoy pensando si me, si me voy a Sevilla o qué Ay, ah, yo la última vez que fui a Sevilla me lo pasé genial, porque fuimos ahí a la Giralda y, guau, wow, qué bonito en el atardecer. Digo, a ver, que te estoy hablando de mis vacaciones. Estoy hablando de mi vida. Existe una tendencia exageradísima a empezar a hablar, pero de tu vida. ¿Existe otra alternativa? ¿Existe otra alternativa, pregunto? A ese yo o a ese a mí. ¿Cuál es la otra alternativa? muy okay, bien. Okay. Vale, ok. Más, añadimos más cosas, que más le podríamos pues, decir a esa persona? Y dice, estoy pensando en irme navidades a Sevilla. Muy bien, ¿por qué quieres ir a Sevilla? Esa es una habilidad del buen comunicador. Mantener el foco de atención en donde está la comunicación, la conversación, que es en el viaje de esa persona. Pero si no te paras un poquito a, a esto, que parece que es tan de cajón, la tendencia que vas a seguir es la tendencia natural que tiene casi el 100% de la humanidad que es cambiar el foco de atención a mi vida y estamos continuamente cogiendo el foco de atención y llevándolo a mi vida cojo el foco de atención y lo llevo a mi vida y es curiosísimo si os paráis en una cafetería a hacer algo que hacemos mucho los psicólogos y las psicólogas que es ponernos a escuchar las conversaciones de los de la mesa al lado es curiosísimo como hay conversaciones de 20 minutos en donde cada persona que habla, todas las frases empiezan por yo o por a mí, y la otra persona por yo o por a mí, y están así, 20 minutos. 20 minutos, en lugar de interesarte por el tema del otro, por la vida del otro, por la conversación del otro, por las necesidades del otro, por lo que sea del otro. Con que marquéis esto como un cambio en vuestra vida, estaréis consiguiendo un gran avance en esos superpoderes. La gente os empezará a ver, de verdad, como que tenéis mucha mejor comunicación. Lo mejor de todo es que no van a saber muy bien por qué. Va a cambiar la imagen que tienen tuya, pero no van a saber por qué. Porque el motivo es algo bastante escondido, como veis. Es simplemente que tú te des cuenta de que cuando entras en una conversación puedes hacerlo hablando de ti o sigues el hilo de la otra persona. Cuando te acostumbres a seguir el hilo de la otra persona vas a despertar más simpatía. El otro elemento es adoptar posturas quizás poco apropiadas para la escucha. Es un grandísimo error. ¿Vale? Eh, por ejemplo... Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Ah, bueno, sí. Sí, sí, ¿vale? Mirando la pantalla del móvil o mirando la pantalla del ordenador. En lugar de focalizar la atención hacia esa persona. Existe también una costumbre grandísima de No, no, no, tú cuéntame, cuéntame. Pero no apalto la, la mirada de donde estoy. Esto me pasó a mí hace tres semanas en Albacete cuando bueno, me cancelaron el tren para volver a, a Valencia y me dijeron que me acercara al mostrador para pedir información porque tenía que venir en autobús la Renfe me iba a poner en autobús bueno, la gente que veníamos de Albacete en sustitución de ese tren y me llamó mucho la atención porque cuando me acerco al mostrador donde detrás de él estaba un señor de Renfe el señor estaba con el ticket, con el móvil ahí, tac, tac, con el whatsapp y yo me quedo así por educación, digo pues voy a esperar a que termine y me dice, sí, dime, dime. Yo, no, no, si, si me espero, no pasa nada. No, hombre, no, a ver, dime, ¿qué sucede? Y vale. Esa esa postura de no dirigirse a ti con la mirada, con los hombros, con la expresión facial, para esa persona le, le llevó a tener esta actitud conmigo. ¿eh? Y como digo, es bastante habitual. No es que digamos, uy, qué mala educación tiene esa persona uff, yo jamás soy así. A ver, estoy poniendo ejemplos al azar, pero esto es algo bastante común, porque la gente no se suele parar a pensar en lo que emite hacia afuera. Entonces, tener en cuenta la información que estás dando. ¿vale? Eh, otro de los grandísimos errores es que tu atención la secuestre algo que aparece de repente en el ambiente. Aparece algo de repente... Y la atención se te va a ese algo. Estás hablando con una persona y aparece, por ejemplo, te suena el WhatsApp. Hace piri Ahora a lo mejor a alguien de vosotros le suena el WhatsApp y nota que vibra en el pantalón. Existe una tendencia muy marcada, uy, una interrupción. Muy interesante tiene que ser lo que te están contando o la conversación para no dejarte llevar por esa interrupción. Porque la tendencia natural de la gente de una manera exageradísima es a dejarse llevar por esas interrupciones que aparecen. Si ahora entra alguien por la puerta de atrás, una buena parte de vosotros y de vosotras, es posible que, si hace un poquito de ruido, se gire y le mire. Aparece una interrupción. Se gire y le mire. Porque esto ha pasado centenares de veces en conferencias, talleres y cursos que he impartido. Es una tendencia natural de la mente. Pero claro, si tú lo haces, ¿qué información le estás lanzando al conferenciante que está aquí? Que no te interesa, que estás distraído, todo eso. Y puede ser falso, puede ser que estés enganchadísima o enganchadísimo con el tema, que te apasione, que te guste, pero la información que me estás lanzando a mí es, no me interesa. Si estoy hablando contigo, te suena el WhatsApp y miras el móvil, puede que estés súper interesadísimo en lo que te estoy diciendo, pero la información que me estás mandando es no te interesa. Hace poquito tiempo iba por Blasco Ibáñez en el coche, iba un amigo mío y le estaba... Eh, le estaba hablando de un problema que tuve hace unos años en, en casa, en Galicia, y, uh, y que todavía, pues, me, me afecta hoy en día un poquito, porque todavía me acuerdo de ese problema en concreto. Se lo estaba describiendo y al, al, en el cruce de la rotonda de, ¿cómo se llama? De la Avenida de Cataluña, mientras yo estaba hablando, me dice mi amigo: Ay, mira, en este colegio estudié yo. <risa> y digo: Vale, pero es que te estaba contando mi historia, ¿no te interesa? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Me dicen, no, ya, pero es que si no te lo cuento ahora, luego ya no toca, porque ya no está aquí el colegio al lado. Es decir, tienden a excusarse en, eh, o justificar esa interrupción. Entonces, si quieres ser un supercomunicador comunicador, una supercomunicadora, debes mantener la atención y tratar de gestionar las interrupciones. Que si decides dejarte llevar por esa interrupción, que sea voluntariamente. Que digas, vale, ha, ha habido una interrupción el móvil, alguien que viene alguien que, me, me, no sé, que, que eh, marca un, una disrupción me dejo llevar voluntariamente por esta disrupción otro de los grandísimos errores serían cambios radicales de tema Vale. ¿Vale? Sí, voy a repetirte para los de casa para que te escuchen mejor, dices que es algo inconsciente, ¿vale? algo que no te esperas. Eh, a ver, realmente si tú has tomado una decisión de cómo gestionar las interrupciones es decir, de llevar esto al consciente cuando esa interrupción sucede tienes un tiempo de reflexión solo es automático si tu cuerpo corre peligro. ¿Vale? Si tu cuerpo corre peligro, la mente no se para a pensar. Eh, se activa otro sistema de escape y sin saber qué sucede, tú estás corriendo ya. Pero para que eso suceda, la activación externa tiene que ser una emergencia fuerte. ¿Vale? Que alguien entre y diga, ¡humo, humo, fuego! Salí todos. Entonces no te paras a pensar. Pero las interrupciones con un carácter estimular moderado o bajo... Habitualmente secuestran la atención pero primero pasan si tú quieres por el consciente Y después de pasar por el consciente puedes decidir si no prestar atención o si prestarla Y os lo digo porque esto lo he entrenado con mucha gente y, y, y sí se puede hacer ¿vale? Me trasladan que efectivamente con poner atención en decido llevarme por la interrupción o no Ya eres, ya eres capaz de, de aplicar esto que estamos comentando al igual que el cambiar radicalmente de tema, lo que comentábamos ahora, el buen supercomunicador eh, analiza cuál es el tema de conversación y el mal supercomunicador se deja llevar bastante por cambios radicales de tema. Si el tema de, comunicación, de conversación es uno, cambia radicalmente para otro sin prestar atención al efecto que pueda generar esos cambios. ¿Qué sería entonces un acierto? ¿Cuál es un acierto en esta... Eh, en este conjunto de, de elementos de escucha activa. Primero, saber lo que es el tiempo mental. El tiempo mental es la diferencia entre la capacidad de hablar que tú tienes, que son más o menos unas 150 palabras por minuto, y la capacidad de entender que tú tienes, que son más o menos unas 500 palabras por minuto. Que tú puedas... Entender 500 palabras por minuto y que alguien te esté hablando a 150 palabras por minuto significa que tienes ahí un conjunto en la cabeza que te permite eh, entender todo lo que te están diciendo y además pensar en cosas a mayores. Tienes como 350 palabras de pensamiento que tú las puedes dedicar a lo que quieras. ¿Se entiende esto? La tendencia natural de la gente es pensar en cómo se relaciona con mi vida lo que dice con lo de yo o a mí, que hemos comentado antes. O usar ese tiempo mental para pensar qué pienso o qué opino de lo que dice. O para pensar qué voy a decir cuando se calle. O para pensar, me recuerda a alguien de sensación de vivir, una serie de hace unos años. O para pensar en cereales, que no se me olviden los cereales. En cambio, esas 350 palabras las podéis usar para pensar qué es lo, lo que realmente me quiere transmitir esta persona. Qué emociones me envía asociadas a lo que dice. Qué más me puede interesar de eso que dice. Es llevar el foco de atención a la persona, en lugar de llevarlo a mí. ¿vale? Es usar el tiempo mental para otro foco diferente de atención. Una habilidad del buen comunicador, también, como decíamos antes, es usar la mirada. Mirar a los ojos a las personas. ¿no? Y mirar, más o menos, el 70% del tiempo, cuando se están hablando. Porque más del 70% del tiempo, ¿qué genera? Si alguien te mira más del 70% del tiempo. Más o menos, incomodidad. ¿no? Y si te miran mucho menos del 70% del tiempo, ¿qué sucede? Vale. Entonces, si tú por vergüenza estás en mucho menos del 70% del tiempo, hay algo que tienes que entrenar. Porque se puede entrenar. Que es acostumbrarte a mirarle a la gente a los ojos. Porque a todos los que estáis aquí, alguna vez os ha pasado de estar hablando con gente que no os mira suficientemente a los ojos. ¿Es así o no? Y la sensación de que transmite es muy incómoda. Cuando miras a alguien a los ojos, lo ideal sería que fuera al triángulo adecuado. El triángulo adecuado es entre los ojos y el centro de la frente hay un triángulo más bien de negocios. ¿vale? Entonces, si la persona con la que te vas a relacionar es alguien que no conoces bien o alguien del mundo de los negocios, tu cliente, tu proveedor, le vas a mirar entre los ojos y el centro de la frente. Si... Es alguien cercano, un amigo, una amiga, le vas a mirar, un familiar, le vas a mirar entre los ojos y el, la punta de la nariz. Es el triángulo que se llama social. Y si es alguien con, más, con el que compartes más intimidad, le vas a mirar entre los ojos y los labios. También puede ser un problema que te equivoques de triángulo y que mires a la parte que voy a pedir que os pongáis en parejas o en grupos de tres y que os miréis al triángulo de, del aquí arriba. Miraros a la cara entre dos o entre grupos de tres. ¿Dios? Al, de, al, al de negocios, al triángulo entre los ojos y la frente. Ahí. Y a esa persona a la que mira, te puedes preguntar a qué se dedica en los negocios, si quieres. Y ahora vais a seguir hablando con esa persona, pero la vais a mirar hacia los labios. Vais a mirar los dos hacia los labios. Y vais a ver si hay alguna diferencia entre esa mirada de los labios y la de antes. Sí, ahora miráis a los labios y valoráis si hay alguna diferencia. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por aquí decís que sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Te da más vergüenza. Es así, ¿no? Te puede dar más corte más vergüenza si la gente se equivoca, te, te hace sentir incómodo, ¿no? Entonces, mirada a los ojos el 60% del tiempo, más o menos. Hacer preguntas a la persona sobre su vida es otra de las habilidades del buen comunicador. Antes decíamos, ¿y si no puedo cambiar por el yo o por el a mí, ¿qué puedo hacer? Pues pregúntale, pregúntale por su vida. ¿Y qué vas a hacer en Sevilla? ¿Y qué es lo que más te llama la atención? ¿Y has estado alguna vez ya...? ¿Y con quién vas? ¿Vale? Interesarte por la vida de la persona es una de las grandísimas habilidades del comunicador. A la gente le encanta hablar de su vida, es su tema favorito y el que mejor se sabe. Hay gente que se puede pasar horas y horas y horas hablando de su propia vida. Y estar súper a gusto. ¿Sí o no? Pues el buen comunicador utiliza las preguntas para hacer sentir a la gente a gusto. ¿Sabéis lo que es eso? Vale. Una habilidad muy perdida, que es el asentir con la cabeza, asentir con la cabeza. Asentimos más o menos el 2% de lo que asienten los buenos comunicadores, el 2%. Eso es muy muy muy poquito. Y eso modifica lo que hace la gente hacia ti. De hecho, los alumnos y los estudiantes que asienten más son los que sacan mejores notas habitualmente. ¿Por qué? Porque el profesor o la profesora tiende a dirigir su atención y su comunicación hacia quien le muestra escucha activa. Y nos hemos acostumbrado a asentir muy poquito. ¿vale? Entonces, incrementar eso, el asentimiento, va a favorecer que te vean como una persona con mejores habilidades. Exageradlo incluso un poquito porque no os lo van a notar. Lo único, que vuestro asentimiento acompañe la comunicación. No puede estar la persona que para de hablar y tú todavía has entrado, ¿vale? Tiene que acompañar la comunicación. Siguiente, mimetismo gestual. ¿Qué es el mimetismo gestual? Que tus gestos imiten. ¿Que imiten el qué? ¿El qué? Pensamiento. ¿Que imiten el qué? A la persona, la gente de casa, que imiten el qué. Que imiten las emociones que te lanzan, ¿vale? Tus gestos... Deben estar acompañando o imitando las emociones que te están lanzando. Si alguien te dice, se ha muerto mi gato. Llevaba siete años en casa. Buah, ¿sabes qué? Yo vi un vídeo de gatos. Buah, es que me encantó. De una mujer que abrazaba a un gato súper gordo. ¿Vale? El gesto de tu cara no puede ser de sorpresa, no puede ser de agrado, no puede ser de alegría. Tendrá que ser a lo mejor de pena o de tristeza, porque te están lanzando una emoción triste. ¡Qué guay! ¡Qué guay, ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me voy a Venecia! ¡Me voy a Venecia! ¡Siete años! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que te vas a Venecia! A ver, si te plantea algo de sorpresa, la expresión facial del buen comunicador es imita gesticularmente la emoción que te están lanzando y se generará esa conexión. Y el siguiente elemento del buen comunicador es el... aquí, parafraseo el parafraseo es devolverle al otro lo que está recibiendo de su comunicación. Parafrasear significa, es decir, si no te he entendido mal, lo que me quieres decir es ta ta ta O, con lo cual, O, por lo que entiendo, Cuando empiezas tus frases por, si no te he entendido mal, o con lo cual, o por lo que te entiendo, estás haciendo parafraseos. Parafrasear es resumir con mis propias palabras lo que tú me estás lanzando. Y es una de las estrategias mejores de escucha activa, de las mejores. En psicología, en el despacho, lo utilizamos un montón. ¿vale? Sobre todo para verificar que lo que estamos entendiendo se corresponde con la comunicación. Y a la gente le gusta que les parafraseen, porque cuando te parafrasean te están diciendo te he prestado atención. Es imposible hacer parafraseos si no prestas atención. Entonces esas es de las mejores Estrategias. Sí. Fernando, por favor. Sí. Una pregunta sobre la escucha activa. Actualmente nos comunicamos mucho, ya no solo presencialmente, sino por las redes sociales. Correcto. Si hay una persona que te comunica tanto si son alegrías como si son situaciones más tristes, sí. y te la comunica, pero al final, y se repite, ¿eh? al final te dice, ya te contaré, cuando te lo ha de se te ha presentado esa situación en varias ocasiones ese ya te contaré mm, eh, él, él es eh, eh, el emisor y yo estoy re, yo soy la receptora mm, y estoy recibiendo una información que no sé si es que no me va a contar nada porque sí. ya me lo ha hecho en otras ocasiones esa escucha sí. y no cuenta luego nada o no entiendo. Bueno, a ver, o sea, ahí tanto, es, es muy difícil no darte una. De receptor, porque claro, no nos estamos viendo gest gestualmente, ni después miras claro. los ojos, ni ves la, la, el movimiento de manos, ni nada. Claro. A ver, ahí es muy difícil darte una respuesta, porque hay personas que te dicen, ya te contaré con intención de, se ha terminado la conversación, no quiero hablar de esto más, sí. o ya te contaré porque, uy, esto tiene telita, y cuando te vea te lo voy a contar todo. O sea, pueden ser las cosas contrarias a la vez. Entonces, va a depender de la persona. Va a depender de la persona que emita ese mensaje. Pero ya tienes acostumbres. Si tienes acostumbre, lo que puedes ver es qué ha pasado en las veces anteriores y predecir lo que es esperable en esa en función de las veces anteriores. Si las veces anteriores es ya te contaré y cuando la has visto te ha contado todo en profundidad, significa que está esperando a verte en persona. Si te dice ya te contaré, y cuando le has visto, no ha sacado el tema en profundidad, significa de este tema prefiero no hablar. Pero sí que te ha contado anteriormente la situación, sea buena o mala, sino escuetamente reducida, sí. sintetizada. Vale, y no quiere profundizar en ello. Y no en quiere incluso. profundizar, pero quiere comunicarlo y ya te contar. Te lo cuenta vale. breve, sintetizado y el resto ya te contará. Vale, pues es su elección entonces, con cerrarse solo en eso. Cerrarse en sí. eso. Pero entonces el emisor, que soy yo, sí. estoy recibiendo una comunicación eh, que no es gestual ni personal y te puede llevar a confundirte, no es un buen comunicador. La otra persona no es un buen comunicador. Bueno, puede ser. Si tiene prisa, ya te contaré. Pero sí que te ha hecho pena sí. como de su alegría vale, quizás lo que quiera es que tengas conocimiento de eso pero simplemente algo muy puntual bien, seguimos avanzando superpoderes de comunicación no verbal hemos hablado ya de, de esto tienes que ser consciente de los mensajes que mandas con el cuerpo y de que quien te está viendo está recibiendo esa información por tu parte por ejemplo, hay algunas personas de vosotros o vosotras que estáis con la... con el mentón apoyado en la mano o con la mano por delante de la boca o que asentís con la cabeza ¿vale? entonces eso tenéis que ser conscientes que está mandando una información eh, yo estoy un poquito en contra del primer libro que leí del lenguaje del cuerpo de Alan Pace. de hecho se titulaba así el lenguaje del cuerpo, porque decía si alguien está con los brazos cruzados delante de ti significa que se opone a lo que nos se lo yo es que a lo mejor tengo esta costumbre de estar con los brazos cruzados y ya está ¿no? Pero sí que es verdad que, es, que tú si estás con los brazos cruzados, puede que estés cómodo escuchando a esa persona, pero tienes que saber el mensaje que le estás mandando. Al igual que si estás recostada en la silla con los tobillos cruzados, con las piernas estiradas, mientras me estás escuchando, por ejemplo, tienes que ser consciente del mensaje que estás mandando. Al igual que si estás incorporando, haciendo así, tienes que ser consciente del mensaje que estás lanzando con tu cuerpo. Y somos muy poco conscientes de todo lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo. Entonces, el supercomunicador o supercomunicadora es consciente, por ejemplo, de que cuando viene alguien por la puerta que yo conozco, por ejemplo, porque estamos en un grupo de amigos y le vamos a saludar, es consciente que yo puedo ir con una cara triste porque es mi cara de normal o puedo tener un, po un poquito de sonrisa. Yo soy consciente de que si sonrío le estoy mandando ese mensaje. Entonces, en definitiva, se trata de ser más conscientes de la información que estáis lanzando con vuestro cuerpo vale. a mí me aporta muchísimo en consulta, Mira, hay una cosa que descubrí hace unos años que es muy curiosa con el respecto al lenguaje del cuerpo que es cuando estamos hablando de un tema y un paciente mío hace así vale, un suspiro eso significa que lo que estamos diciendo le ha generado un poco de ansiedad o preocupación se ha pasado un pensamiento rápido de agobio pequeñito o de ansiedad pequeña. Analizando por qué sucedía esto, luego le encontré una lógica. Dije, cuando, cuando aparece un pensamiento de algo que te agobia, lo que sucede es que la hipófisis hace que se segrega adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo. Y cuando la adrenalina llega a los músculos del cuerpo, los músculos se tensan. Entre ellos, los músculos entre las costillas, que son los músculos intercostales. ¿Qué sucede si ese pensamiento ha activado la hipófisis, ha generado adrenalina y noradrenalina y los músculos de las costillas se tensan? Que tú cuando respiras tienes la sensación como que hay aquí un corsé. Y la respuesta automática de tu cuerpo es ese suspiro. Ese suspiro a mi me da una información valiosísima de tu cuerpo me está diciendo que lo que yo te he dicho antes te agobia o que el tema de, de conversación te está agobiando. Entonces, el supercomunicador o la supercomunicadora es sensible ...a la información que podría haber detrás de esos gestos... ...del asentimiento de la gente, de la mirada, de la sonrisa... ...e ir cogiendo esa información para buscar conclusiones... ...no sacarlas por un gesto nada más... ...pero si se suman varias cosas juntas... digo, uy, esto es sospechoso... ...de que puede haber algo importante detrás y tomarlo en cuenta... ...si hablamos del siguiente punto... superpoderes para persuadir... ...queréis convencer, queréis influir en las personas queréis lograr que otras personas hagan algo que tú quieres, a veces incluso para su beneficio, que es lo que hacemos habitualmente en la consulta. Eh, os voy a hablar de este señor de aquí, este señor de aquí es el autor de estos libros, el, el que más se conoce es este, Influence o Influencia, y otro que ha sacado hace menos tiempo es este, se llama Presuación. Bueno. Eh, Robert Cialdini es el psicólogo del mundo que más ha investigado sobre la persuasión y la influencia en otras personas, o de los más conocidos en este campo. Y él habla de varios factores para generar influencia sobre otras personas, para persuadir, para convencer. El primero de ellos es el valor de la reciprocidad. Dice, si tú quieres conseguir que otras personas hagan algo que tú quieres que hagan, Puedes hacerlo a través de la reciprocidad. Estamos acostumbrados o educados para que el mundo sea justo. Nos han dicho, hay, tiene que haber justicia, ¿no? Entonces, la religión y las leyes hablan mucho de este concepto, por lo tanto entendemos que tiene que haber justicia. Entonces, cuando alguien hace una acción buena hacia nosotros, nos sale de manera natural e inconsciente el deseo de devolverle esa acción buena. Me encanta Robert Cialdini porque hizo investigación y experimentos con esto, viendo que cuando los camareros ponían junto a la nota, junto al ticket de la comida, unos caramelitos, aumentaban muchísimo las propinas que recibían. Es decir, te regalo estos caramelitos y a cambio la propina aumenta. La reciprocidad significa entonces, si tú quieres que alguien haga algo, lo mejor es que primero le des algo, le regales algo, le otorgues algo, que no tiene ni siquiera por qué ser valioso. Porque las donaciones a la Cruz Roja, a Cáritas y a otras ONGs aumentaron muchísimo desde el momento en donde en lugar de llevarte la hucha con esto, además de llevarte la hucha con esto, te daban una pegatina que te la ponían aquí. Entonces, es, tú me has regalado algo yo tengo cierto compromiso de devolverte ese algo que me ha regalado en este caso en forma de dinero bueno, entonces eh, incluso puede llegar a modificar como digo el comportamiento de la otra persona si tú quieres que el comportamiento de alguien cambie, entonces una de las cosas que puedes hacer es cambiar tu comportamiento hacia esa persona voy a ver si os cuento una historia que a mí me gusta mucho que hablaba de una señora que se llevaba muy mal con, se llevaba muy mal con, con su madre y no la aguantaba, y decía, Uf, no la aguanto, no la aguanto. Todo esto pasó allá en la Edad Media, y esta señora, que tampoco que aguantaba a su madre, dice, es que no la aguanto más, no puedo sobrevivir yo con esto, es un agobio tremendo. Se fue a una de estas curanderas del pueblo y le dice, mira, quiero que me des algo para acabar con mi madre. Es que no la soporte y está acabando con mi vida, quiero que me des alguna pócima algún ungüento de estos y la curandera le dijo, mira, te voy a dar estas rayaduras de metal lo que pasa es que esto no hace efecto rápido, esto tienes que ir echándole un poquito en la comida durante varias semanas y varios meses la ventaja que tienes es que es muy difícil de detectar en la sangre entonces cuando tu madre fallezca, por esto que le estás echando va a haber muy poquita gente que sepa que has sido tú pero para garantizar que no sospechan de ti tienes que hacer una cosa tienes que cambiar tu comportamiento hacia tu madre, porque si la gente sabe que la odias, te van a investigar entonces tienes que cambiar tu comportamiento hacia tu madre mientras lo estés haciendo tienes que tratar de ser con ella generosa, tienes que tratar de ser con ella benévola, tienes que tratar de darle cariño de tal manera que cuando tu madre se muera por esto, pues nadie va a sospechar de ti, porque van a ver que las querido durante mucho tiempo y que realmente la que es entonces dice sí, sí, sí, dámelo, dámelo, dámelo, lo voy a llevar a cabo entonces día a día semana a semana, esta mujer lo que fue es echándole esa pócima en la comida de su madre y se empezó a encontrar bueno, y a ser súper generosa súper amigable, súper cariñosa con su madre, y se empezó a encontrar que la madre cambiaba el comportamiento la madre empezaba a ser más buena, más generosa, más cariñosa. Y llegó un momento en donde la madre se comportaba con la hija de una manera especialmente dura. Y la hija dice, Uf, es que ahora, ahora mi madre como es, súper cariñosa conmigo, se acojonó. Y dice, yo no la puedo matar. Tengo que volver a la curandera a decirle que me dé el antídoto. Entonces se volvió a la curandera y le dice, por favor, de verdad, quiero, quiero que me des algo. Porque lo que le he estado echando en la comida a mi madre, me arrepiento muchísimo, mi madre... Es una, una, se ha convertido en una persona súper dulce y no le puedo hacer esto, quiero que me des un antídoto al precio que sea y la curandera le respondió no te preocupes porque lo que le has echado no era nada tóxico no le estabas echando nada dañino simplemente era algo para que te dieras cuenta que el comportamiento de la gente muchísimas veces tiene que ver con cómo tú eres con la gente entonces tu madre ha cambiado pero porque tú has cambiado para que no te cogieran para que nadie sospechase de ti el valor de la reciprocidad está también ahí. El valor de la reciprocidad está en que muchas veces queremos que los demás cambien, cuando una de las cosas que podemos hacer es cambiar nuestro comportamiento hacia esas personas de manera sostenida en el tiempo, de manera constante. Y es mucho más fácil que el comportamiento de esa persona también cambie. Otro de los elementos de persuasión que encontró es la coherencia y el compromiso. Si tú quieres persuadir o influir sobre alguien, puedes actuar sobre esta necesidad de ser coherente que tiene la gente. Tú, que estás aquí hoy, y tú que estás también en casa viendo esto, tienes una necesidad de ser coherente con lo que haces. Quizás conozcáis a estas personas que de vez en cuando vienen por Valencia, a mí se me acercaron en el parque del Retiro, en Madrid, hace unas semanas, y me dijeron, firma aquí, firma aquí. ¿No? Esto de firma aquí, firma aquí es, somos personas sordas que te estamos pidiendo para... Eh, que, para que firmes en favor de la investigación contra la sordera y es algo bueno, que yo ya me sabía que a lo mejor lo sabéis vosotros también te piden que firmes sin ningún compromiso y después de que firmes conforme tú te comprometes en el compromiso contra la sordera, ¿qué hacen? te piden dinero, te piden dinero claro. existe una tendencia muy exagerada a que una vez tú ya has firmado darle dinero a la gente ¿por qué? porque tienes que ser coherente la gente piensa eso yo he firmado porque estoy comprometido, entonces la facilidad de darle dinero es luego muchísimo mayor. Esto lo podemos utilizar en consulta, por ejemplo, cuando alguien viene a consulta y me dice que quiere dejar de fumar, lo podemos utilizar en su beneficio también. Yo sí sé que la gente quiere ser coherente y yo quiero influir sobre mis pacientes, lo que puedo hacer es o bien influir eh, en su vida directamente o, le, o puedo influir sobre otras cosas alrededor de su vida. Por ejemplo, si alguien quiere dejar de fumar, yo le puedo decir, vale, pues una de las cosas que vamos a hacer, en lugar de dejar de fumar, que eso ya hablaremos de eso más adelante, es que me gustaría que empieces a hacer amigos, que hagan deporte. Y me gustaría que te marques una, una tabla de hacer algún ejercicio con esa gente. Cuando yo le digo hacer amigos que hagan algún deporte y que te marques una tabla de hacer algún deporte tú también, lo que estoy consiguiendo es que esa persona se empiece a juntar con gente no fumadora y por otra parte que empieza a tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida saludable es algo que no es coherente con fumar, entonces es un valor muy potente a la hora de que esa persona decida dejar el hábito, dejar de fumar, ¿Por qué? porque la gente cuando acaba de hacer deporte se pone a fumar un cigarrillo y dice no es coherente, entonces la tendencia a dejar de fumar es mucho más marcada, la facilidad es mucho más marcada Aún a pesar de que no estamos actuando con, con eso directamente. El tercero de los elementos es la autoridad. Cialdini decía, si dejas ver cierta autoridad, vas a conseguir que otras personas hagan más lo que tú quieres que hagan, o que te presten más atención, o que te presten más interés. La autoridad a veces se da por organigrama en empresas... Eso es lo de, esto lo haces porque te lo mando yo, porque soy el jefe. Y la autoridad a veces se hace, por ejemplo, con una bata blanca o hablando de la experiencia que tienes en, en determinadas cosas. Por ejemplo, la gente que os dedicáis al mundo comercial, si en vuestros pitch de ventas decís, es que en los últimos 17 años que llevo en este negocio ha cambiado mucho el sector. Si tú utilizas esas frases, te están dando autoridad en el tema y vas a ser más persuasivo que otra persona que diga, no, es que yo acabo de empezar ahora, llevo dos meses. Entonces, aludir a la autoridad genera más influencia hacia, la, hacia las otras personas. El cuarto elemento es la simpatía, el despertar simpatía en las otras personas va a generar también más influencia, nos influye más la gente simpática o agradable. ¿Y cómo generar simpatía? Lo vamos a ver cuando termine esta conferencia, ¿vale? En un momentito hablaremos de elementos concretos para despertar simpatía, porque son los mismos que para seducir o para ligar. El quinto de los elementos, de los que hablaba Cialdini, para influir es la escasez. Si algo es poco abundante, vale más. Si algo es poco, más, poco abundante, tiene más interés. Incluso se relaciona con el tema de ligar, esto también, ¿Qué sucede si te interesas por una persona y esa persona está siempre ahí? Y te manda mensajes y te dice, oye, ¿quedamos? ¿Puedo por la mañana? ¿Puedo por la tarde? ¿Puedo entre semana? ¿Puedo el fin de semana? ¿Puedo por la mañana? Si no es un poco escasa, pierde un poquito de interés. Si cuesta un poco más quedar con esa persona, tiene un poco más de interés. Esto pasa también en el mundo de los negocios con, uy, es que este es el último que nos queda. Le aconsejo que se lo lleve La promoción termina mañana. Hoy le ofrecemos dos por uno si viene mañana no le podemos ofrecer dos por uno el, la promoción termina hoy cuando te dicen esto es limitado, se activa una necesidad de, pues lo quiero entonces, a nivel de ventas por ejemplo, es una estrategia que se usa de vez en cuando el limitar los productos o pensáis que el iPhone este X nuevo que salió que decía, no, porque se va a acabar y yo ¿cómo se va a acabar? o sea, estaba la gente nerviosísima de, no, lo tengo que comprar porque se va a acabar? Reservar. reservar, exacto. Sí, sí. Por si no hay para <risa> ti. Anda que no va a haber para ti. Pues <risa> Porque, la gente diciendo que sí, que sí, que lo tengo que reservar por si no queda. Cuando tú generas la idea de escasez, estás, llevando, estás influyendo en esa persona. Y el sexto de los elementos es la conformidad social. La conformidad social es la necesidad que tenemos de actuar como los demás. De hacer lo que hacen los demás. Lo que nos proponen los demás o el comportamiento que llevan a cabo los demás. A esto puedes aludir cuando dices todo el mundo se lo lleva, es el más vendido. Tiene muchísimo éxito. Cualquier cosa que tú, cualquier mensaje que tú lances con la idea de esto es lo habitual en la gente, va a hacer que la influencia que quieras llevar a cabo con esa persona aumente. Robert Cialdini, del libro este, hizo un experimento súper interesante con las, con las toallas de los hoteles. Seguramente hayáis visto algún cartelito en, la, en los hoteles que pone, por favor, reutilice esta toalla por el bien del medio ambiente. ¿Habéis visto? ¿Sí? Te pone, eso, que, que la vuelvas a usar porque así no hay que lavarla tanto. ¿no? Pues encontró Cialdini que cuando decía, por favor, reutilízala por el bien del medio ambiente, más o menos el 35% de la gente la reutilizaba. Pero luego se fue el factor de influencia de eh, conformidad social Es decir, hacerle ver a la gente Que sea como otras personas Entonces El mensaje que ponía en lugar de ese letrero Ponía Otros huéspedes que se alojan en este hotel Han rehusado su toalla por lo menos una vez Y se encontró Que cuando ponías ese cartelito Los huéspedes Rehusaban las toallas Un 46% de las veces Y fue un poco más allá hacia el inicio, Y dice Vamos a cambiar el cartelito por otro que ponga Otros huéspedes alojados en la habitación 241 en la que usted, la usted, la usted, usted rehusaron las toallas por lo menos una vez. Y se encontró con que el porcentaje aumentaba al 53%. Cuando a la gente le das a entender que eso es lo que hace la gente el comportamiento aumenta. Esto lo llevó a cabo también con menús. Esta investigación la llevó a cabo con menús de un restaurante. Cuando ponía al lado de las líneas del menú lo que más comía la gente, lo que se encontró es que esas líneas del menú aumentaban las ventas. Si lo que más come en este restaurante es el pollo frito o lo que sea, pues se encontró que ese restaurante vendía muchísimo más el pollo frito simplemente por poner en el menú que ese es el plato más vendido o más consumido. Esta estrategia se, se utilizó también para aumentar las ventas del plato. no pide postre, con lo cual el restaurante gana menos, porque los postres son bastante caros y Fialdini dijo, vamos a poner en los postres este es el postre más consumido lo que se encontró es que cuando la gente veía el menú lo pedía bastante más simplemente por hacerle ver a los clientes que ese era un postre bastante consumido bueno y con esto llegamos al último de los puntos ¿cómo estáis? ¿bien? Bien. ¿sí? ¿Sí? Bueno, llevamos ya casi una hora y media ¿eh? ¿No? Y nos queda un punto Que podía dar para una conferencia entera Porque es un punto especialmente divertido Y entretenido Que es cómo seducir, qué hacer si tú quieres Ligar o seducir A otra persona Primero tenemos que ver Qué es eso de seducir Qué es seducir Qué es Vale, resultarle atractivo a otra persona, exacto Entonces, ¿cómo, ¿cómo sé que yo le he resultado atractivo a otra persona? Que tú le has resultado atractivo a otra persona Dime una, una situación en la que hayas seducido En la que le hayas resultado atractivo a otra persona ¿Qué hiciste? ¿Lo recordáis? ¿Sonreír? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¿Y esta persona qué hizo? Me ha devuelto la sonrisa. Ajá, vale Y ya está <risa> Bueno, tenemos ahí un ejemplo Muy bien vale. ¿Alguna otra situación en la que ya hay seducido? ¿Os ha pasado? Venga, va ¿Te has acordado de alguna? ¿Bailando? ¿En tu caso bailando? ¿Y cómo fue? bailabas con alguien y ese alguien te dijo algo, ¿no? ¿Algo así? ¿Qué te dijo? Eh, sí, bien, que qué bien que bailas. Vale, perfecto. ¿Y tú qué le contestaste? Sí, también. Ah, tú también. Sí. Bueno, ok, muy bien. Y a partir de ahí empezó a pasar algo entonces, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Eh, seguimos hablando, pero... Vale, ok, seguís hablando, ¿sí? ok, perfecto, ahí tenemos, un... entonces que bien que bailas, tú también, seguimos hablando a lo mejor luego os intercambiasteis el teléfono ¿puede ser? ¿sí? muy bien, y si os intercambiasteis el teléfono luego a lo mejor quedasteis de nuevo, podría ser ¿vale? entonces, eso podría ser un ejemplo de seducción, ¿no? ¿cuál fue la clave del, del éxito en esta situación? seguridad vale, tranquilidad ¿Qué es recíproco? Vale, aparece ahí eso, ¿no? La naturalidad, tal vez, ¿no? Naturalidad. Yo creo que es más empatía. Porque seguro que ella baila súper bien y se divierte bailando que te mueres. Ajá. Entonces es más fácil que a lo mejor una persona que intentaba bailar bien para llegar. Creo que es lo, lo más natural de las personas, también. Vale, ok, muy bien. Eh, pero, ¿cómo es esa situación en la vida real? Es siempre así. Mira, vamos a... ¿Te importa levantarte un segundo? Déjate si quieres aquí el bolso. ¿Cómo es tu nombre? Eh? Sofía. Sofía, vale. Eh, yo llevo un rato viendo a Sofía, se ha terminado la canción, ¿no? Es... ¡Chimpón! Vale, y es... Yo he estado especialmente a gusto bailando con ella, y ella baila bien, ¿vale? Entonces, yo ahora tengo un pensamiento aquí en la cabeza, ¿no?, con Sofía. Entonces, termina la. Áfricate aquí un poquito, Sofía. Vale. ha terminado la, can la canción, yo la miro, y... y qué es lo que sucede en mi mente. ¿Qué, qué hay aquí dentro? Yo digo, ¿no? Yo hay una cosa que tengo en la cabeza, ¿no? Que es, quiero decirle a Sofía que baila bien. Y aparece esa dificultad, ¿no? Que está ahí en la cabeza, ¿no? Tengo miedo al rechazo, dice. Tengo miedo al rechazo. Y cuando aparece ese tengo miedo al rechazo, ¿qué sucede conmigo? Que voy caminando y ¡pum! Me golpeo con ese rechazo, ¿no? Y me aparto. Vale, Sofía, gracias. Entonces, uno de los elementos más importantes para seducir es cambiar esto por esto. ¿Vale? El elemento clave, la piedra angular para seducir, es la en qué medida es importante para ti que otros te rechacen, o que te acepten, o que no te acepten. Si tú tienes en la cabeza, tengo miedo al rechazo, el rechazo me afecta, la opinión que puedan tener desconocidos de mí me afecta, va a resultar más difícil que ligues, o que seduzcas. Si el pensamiento es, no me afecta el rechazo, va a ser un poco más fácil. Porque eso te lleva a avanzar, ¿no? A decir que bien bailas, y a mostrar interés por ti. Después de eso hay que llevar a cabo unos cuantos comportamientos. Después de él no me afecta el rechazo. El más importante, lo hemos visto ya, la escucha, el interesarte por la otra persona. Eh... Sofía, ven aquí de nuevo un poquito. Imaginémonos que yo digo, Sofía, ¿qué bien bailas? Entonces yo he, he conseguido que no me afecte el rechazo. ¿Qué bien bailas? Muchísimas ah, <coughs> gracias. Es que, bueno, llevo ya como 17 años bailando, ¿eh? Ya llevo un montón. Pues empecé cuando llegué aquí a Valencia, que empecé a vivir en Carcaixen y me apunté a clases de baile en Alberic. Y eh, llevo ya, pues, bueno, desde cu cuando me mudé aquí a Valencia hubo unos años que no bailaba demasiado. Pero luego ahora lo estoy retomando y ya llevo como 4 o 5. Días. Bailo bachata, bailo salsa y lo de la kizomba no me, no, todavía no me sale. Pero creo que me voy a centrar un poco más en la bachata. Y... <risa> vale. ¿Lo veis? Entonces, si tú quieres seducir, es primer paso, vence el miedo al rechazo. Segundo, pon las orejas grandes. A la gente, como, como os decía antes, le gusta hablar de uno mismo, de una misma. Es su tema favorito. Entonces, preguntadle, haced sentir que se encuentre cómodo, cómoda, hablando de su vida. Entonces, mostrar interés con escucha. Siguiente. El halago, el piropo. El piropo cambia las emociones hacia ti. El piropo o el halago hace que te encuentres a gusto con esa persona, porque todos tenemos hasta cierto punto cierta necesidad de aprobación. Entonces, cuando nos halagan o nos piropean de una manera elegante, nos hacen sentir a gusto. ¿Cómo deben de ser los piropos? Mejor si son sencillos, adaptados a la persona y uh, frecuentes sobre todo, adaptados a la persona. No puedo decir, rubiaza. mal ¿Sí, ¿vale? <risa> Morenaza tampoco. Te no, morenaza. Pareja. Exacto. Entonces, tienen que cumplir, quizás, esos puntos. Te voy a pedir ahora que pienses en alguien de tu entorno. Alguien que me ha traído un mensajito para ti. Y es alguien que tú quieres o que te quiere es alguien de esas personas que tienes hoy en día a tu alrededor, que me ha dicho, oye, esta persona va a ir a la conferencia y tengo un mensaje para ella que le quiero dar. Y en este momento se vienen a tu mente unas cuantas personas que quieres, que aprecias, cercanas, y te puedes estar preguntando, ¿quién le habrá dicho a Fernando que tiene un mensaje para mí? Y ese mensaje que tiene para ti, es posible que sea importante para ti o es posible que sea una frase... A mí me la ha dado en forma de papelito y yo no la he leído. Es algo íntimo entre esa persona y tú. Y no me quiero meter en esos temas personales. Pero posiblemente, como es alguien que te quiere, pues sea una frase bonita. Y esa frase te la he puesto debajo del, del asiento. Entonces te invito a que la cojas ahora, si tú quieres, la cojas y la vas a encontrar pegada debajo del porciento. que con nosotros la emoción que ha sentido? <risa> <risa> bueno, esto me emociona cuando <risa> estás eh, que te conozco sé que eres una persona fuerte y admirable. Eres una persona fuerte y admirable. ¿Qué emoción te genera eso? Eh... Entonces los piropos te generan una emoción, en tu caso es contenta, ¿no? ¿Por aquí alguien más quiere compartir la emoción que has sentido? ¿Qué has sentido? Dinos, no, dinos lo que has sentido. ¿Has sentido? Bien, bienestar. Muy bien. Ah, perfecto. ¿Y por ahí qué emoción habéis sentido? Para que veáis un poco el poder que tienen esos halagos, ¿no? el poder que tienen esas palabras bonitas. El siguiente de los elementos para seducir es buscar similitudes. Cuando tú encuentras similitudes con una persona, la conexión aumenta. Bueno, ¿Y qué te gusta hacer en la vida? Ah, oh, así que patinas. Yo también patino. ¿Así que bailas? Yo también bailo. ¿Así que te gusta el cine chino de los años 60? ¿Qué me estás contando? A mí también cuando aparecen similitudes se genera una conexión por lo tanto no tengas vergüenza de hablar de tu vida y buscar esas similitudes no tengas vergüenza a la hora de preguntar por su vida en busca de esas similitudes es uno de los elementos más potentes de hecho, esa vez que tú has estado en ese viaje y te has encontrado a alguien de Valencia has dicho que eres de Valencia y ha sido tu mejor amigo durante todo el viaje simplemente porque había una similitud te sedujo ¿no? te sedujo esa, esa similitud y el último de los elementos es... ¿Tenemos una pregunta por ahí? Claro, porque si le comentario es que sobre eso, eh, en una semana que gente sí comentaron que no era tan importante las similitudes en lo externo como en las actividades sino en los valores que lo hacen de eso. Claro. Sí, de hecho, se dice que la, la gente se pone a salir juntos por sus valores y rompen las relaciones de pareja por los comportamientos. Valores tienen, la similitud de valores llega a unir las relaciones, lo que pasa es que a veces los comportamientos de la otra persona y los propios deterioran esa relación de pareja y el último, como os digo, es el banco de datos, el banco de datos es, recuerda los datos de esa persona las anécdotas, lo que te ha contado, porque si vuelves a ver a esa persona y le dices, oye, ¿cómo te llamabas? Mal, mal si dices, oye la ves al cabo de... de yo que no sé, dos meses, te dices, oye, ¿cómo has quedado con el veterinario? Que me decías que tenías que llevar al perro por esa herida que tenía en la pata izquierda trasera y estabas un poco preocupado. Sobre todo porque no tenías con quién dejarlo luego de venir del veterinario porque como tu madre estaba... En... ¿Vale? El hecho de que tú te acuerdes de la vida y la historia que te ha contado esa persona favorece muchísimo la seducción y es un elemento a potenciar. Lo que pasa es que no todo el mundo tenemos buena memoria, pero sí que tenemos un móvil con un bloc de notas. Entonces, si es importante para ti, mi abuelo decía, más vale lápiz pequeño que memoria grande. Hoy en día es, más vale un, más vale un móvil con bloc de notas que una memoria grande. Es muy buena costumbre el anotarte cosas que sean importantes de esa persona. Porque es una manera de trasladarle, tu vida me importa. Y sé que a veces mi memoria no da para tanto, pero tu vida me importa lo suficiente como para que me tome el tiempo de anotar aquellas cosas que son importantes para ti. Que es lo que ahora hace Facebook con el recordatorio del cumpleaños de la gente. ¿Vale? Que antes no teníamos Facebook, pero teníamos una libretita que poníamos allí los cumpleaños de la gente. Es pues lo mismo, es acordarme de las cosas que son importantes para ti. Bueno, y con ello hemos llegado al final. Espero que haya sido una conferencia agradable. Hemos hablado de la comunicación interpersonal, hablando de superpoderes de escucha activa. Os vais aquí con una serie de reflexiones de comportamientos concretos, hemos hablado de superpoderes de comunicación no verbal, para que veáis la importancia que tiene, los gestos que tú haces, hemos hablado de superpoderes para persuadir, y por último, superpoderes para seducir. Por favor, recordad que si no eh, confirmáis que habéis venido a la charla, el sistema automáticamente cancela vuestras próximas inscripciones, entonces, las personas que estáis de manera presencial, a lo largo del día de hoy, por favor meteros en miconsulta.es barra D102, ponéis ahí vuestro correo electrónico, el sistema, el sistema va a registrar que habéis venido a la conferencia y además os va a llegar el diploma para incluir, si queréis, en vuestro currículum. Y la gente que lo estáis viendo desde casa, eh, o que estáis, que estáis viéndolo a través del ordenador, eh, meteros en miconsulta.es barra D12 miconsulta.es barra D de Dinamarca 12 y desde ahí podéis obtener el diploma por haber visto esta conferencia que espero que os haya gustado también a la gente de casa y nada más, muchas gracias por estar aquí nos vemos el jueves que viene a la las 7